Cierra tus ojos e imagina que estás entrando a un teatro. Entras y te sientas en los asientos de atrás, directo y enfrente del escenario. Vas a observar un día en tu realidad. Tú eres el protagonista de la historia que tú has creado pensando que así debe de ser todo, en una realidad de escasez. Se apagan las luces y comienzas a ver. Ahí estás tú, en la noche, poniendo el despertador a las 6.30 de la mañana. Al otro día suena el despertador y lo apagas para dormir otros 10 minutos más, pues la noche anterior te habías acostado muy tarde y cansado. Te levantas a las 6.45 y comienzas a gritar, ¡Ya es tarde! Comienzas a apresurar a los hijos. Entre gritos y enojos los vistes. La pareja solo observa. Te estás arreglando y haciendo el desayuno todo al mismo tiempo. Quieres controlar todo. El tiempo transcurre muy rápido y ya son las 7.30. Salen corriendo y tú vas ya de malas. Vas viviendo el futuro. Ya te sientes víctima del tráfico. En el tráfico, Comienzas a insultar a todos los que en tu percepción te están atorando. Todos los semáforos te tocan. Va regañando a tus hijos. Los hijos se sienten culpables porque tú los haces sentirse así por no haberse levantado. Llegan a la escuela corriendo. Sigues tu camino a tu trabajo apresuradamente. Vas sufriendo, vas en angustia. Sientes que todo lo que haces... Es un sacrificio por los hijos. En tu trabajo llegas tarde. El jefe te da más trabajo. Piensas que solo a ti te dan más trabajo. Durante el día estás pensando, no me alcanza el dinero. Te sientes en escasez. Piensas que trabajas tanto y no te pagan bien. Además, no te gusta lo que haces. Te la pasas criticando, juzgando, pues solo reflejas lo que hay dentro de ti como sufrimiento, culpa, enojo. Cuando descansas y comes, comes mal y rápido para poder salir a tiempo. En tu percepción crees que tu pareja no te ayuda para nada. Sales corriendo para pasar por los hijos, sigues en angustia, el tráfico otra vez, los hijos cansados, tú harto, siempre te estás quejando. Llegan a casa y... ...y comen entre quejas y culpas... ...pues tienes que hacer todo el que hacer ...tienes que lavar... ...los niños se tienen que bañar... ...tienes que ayudar con las tareas... ...piensas que no tienes descanso... ...te la pasas pensando que nadie te quiere... ...que todos te hacen daño... ...que no vales nada... ...que tienes que resolver todo... ...estás enojado con tu pareja... ...le contestas mal... ...él o ella también están de malas... ...los niños no terminan la tarea... Todo lo ves como caos, te duele la cabeza, te sientes enfermo. Llega la hora de dormir, ya son las 10 y piensas ya terminé, pero no. Sigues levantando la cocina, pensando que harás de comer al otro día, no tienes tiempo para ti, te sientes gorda, fea y tú como hombre sientes que no eres capaz de mantener a tu familia. Tú crees que tienes que aguantar todo porque así debe de ser. Tener relaciones sexuales ni... Ve la misma obra. Pero ahora, tu realidad mírala desde la verdad, desde el amor. Nuevamente, apagan las luces. Es la noche. Pones tu reloj despertador a las 6.30 de la mañana. Ya es el otro día, son las 6.30. Abres tus ojos y agradeces a Dios lo maravilloso del día. Te pones en manos de Dios, la fuente o como la llames. Sabes que Él te guiará en tu día. Te levantas con una sonrisa, levantas a tus hijos con un beso y agradecen el nuevo día. En su responsabilidad se visten solos. La pareja comparte los quehaceres, él o ella hacen el desayuno que comparten en amor tú ya te arreglaste y los niños salen en calma salen hacia la escuela y van platicando lo que harán en la escuela tú los escuchas, van tranquilos no sienten ni cómo está el tráfico los niños entran a su escuela en calma y amor llegas tú a tu trabajo tu jefe te dice que hay más trabajo Tú le agradeces por creer en ti y lo realizas con gusto. Durante el día platicas con tus compañeros. No criticas, no juzgas. Cuando comes, lo haces agradeciendo a Dios los alimentos y los disfrutas. Sientes la abundancia que hay en ti. Llega tu hora de salida y vas con calma por tus hijos, con gusto de saber que los vas a ver. En el camino, mientras vas por ellos, Platicas con el Espíritu Santo para que te dé paz Y puedas ver los errores que piensas que cometiste Y te los regrese en pensamientos de amor Recoges a tus hijos de la escuela En el trayecto a casa, cantan, ríen, conversan Llegan a casa y comen en paz Tú y los hijos se reparten los quehaceres Mientras tú lavas, ellos te ayudan a limpiar la cocina Ellos hacen su tarea, ellos se bañan terminan y ellos pueden jugar, ver TV o hacer lo que quieran. Hacer lo que quieran. Y mientras tú puedes hacerte una mascarilla, darte un baño, leer un libro, meditar, orar o lo que más te encante. Ver a tu pareja te da gusto, te da alegría, comparte la cena en compañía con los hijos. Los hijos se van a dormir a las 8. Tú estás con ellos dándole gracias a Dios por ese maravilloso día. Duermen en paz. Tu pareja te dice que te ves hermosa, feliz, tranquila. Es tu espejo y así lo ves también tú. Tienen tiempo para los dos. Juntos dan gracias a Dios por sentirse amados por Dios y sentir paz. Duermen con la certeza que todo está bien y que nuevo día será una nueva y hermosa aventura. Descansan en brazos de Dios.